Bien, vamos a ver cómo podemos agregar en este caso una extensión a un navegador Chrome. Esta extensión nos va a servir a nosotros para poder realizar grabaciones eh, por medio de un plugin que le vamos a agregar. Entonces para ello nos vamos acá eh, en el icono de los tres puntitos que ustedes ven acá. Nos vamos hasta las opciones de más herramientas y posteriormente seleccionamos extensiones. Fíjense que la primera vez que nosotros estemos trabajando acá, nos va a aparecer las extensiones que ya tenemos dentro de este navegador y como el caso de ahora que nosotros necesitamos añadirle una nueva extensión, entonces nos vamos acá eh, donde dice abrir eh, Chrome Web Store. En este caso, nos vamos a ir al Web Store de, de Google Chrome para poder agregarle un plugin. A continuación, entonces, eh, estamos en el punto en el cual nosotros eh, tenemos que buscar la extensión. Fíjense que acá nosotros podemos poner directamente el, el nombre de la extensión. La extensión que nosotros vamos a buscar en, eh, se llama Screen... Recorder Grabador okay, Entonces le vamos a buscar con este nombre Y a continuación Tenemos el Screen Recorder eh, Que nos va a ayudar En este caso para Poder realizar una grabación O de, de vídeo Desde nuestra cámara web O nos va a ayudar para poder Nosotros en este caso realizar grabaciones de nuestra pantalla del, del computador entonces simplemente le seleccionamos el, el nombre de la extensión y le indicamos que queremos que esta extensión sea añadida a, a google chrome le indicamos que eh, si sí queremos que nos agregue a la a esta extensión a, a nuestro navegador de google chrome en este caso Ahora, eh, en este momento está descargando un pequeño archivo acá que va a utilizar para eh, poder realizar eh, la instalación. Fíjense que acá nosotros podemos indicarle que sí queremos activar la sincronización. Esto en el caso de que nosotros queramos hacer una sincronización con nuestra cuenta. Entonces, eh, simplemente nos vamos otra vez acá a nuestra ventana. Fíjense que... Eh, la, la extensión realmente ya está instalada porque acá ya nos indica que la podemos desinstalar pero no está visible todavía acá en nuestra barra entonces para ello nos vamos hasta este icono de extensiones que tenemos acá y tenemos que indicarle que nosotros queremos fijar eso acá tenemos un pin, simplemente le indicamos que vamos a fijar y fíjense que acá ya está nuestro, nuestro plugin en este caso listo para poder utilizarlo en el siguiente vídeo entonces vamos a ver cómo podemos utilizar esta extensión para grabar nuestra pantalla nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego